Me aprendí el bailado de Michael Jackson. Chan chan, cha chan, chan, chan, chan spirit, chan spirit, spirit. Uh papá, qué boleta. Baila otra cosa. Un paso doble. Eh, pero voy a bailarle paso doble como si fuera Michael Jackson. Eh. eh ay, man y sales del alma. Chan Ay, man y sales del río. Con su uh, piel de armiño, de lana, su mi cariño, ¡Ay, manisales, sales Así canta Michael Jackson. Vea, yo puedo bailar cualquier ritmo como Michael Jackson. ¿También que le puedo bailar? Ah, le puedo bailar como Michael Jackson. Deprisa como el viento, Van pasando chaspear. Quick tock ¿Cómo se llama el tibitot? ¿Ti tibital? Esa, tiktok, papá, tiktok